La tengo pegada a mi cuerpo Me olvido de todo lo que siento Con ella me prendo fuego Pero estoy metido en el juego La tengo pegada a mi cuerpo Me olvido de todo lo que siento Con ella me prendo fuego Pero estoy metido en el juego Dice que me olvides de eso, que termine y empecé de nuevo. Y no olvido lo nuestro, revivo cada momento. Uh, dice que me olvide de eso, que termine y empecé de nuevo. No, no, no, yeah, yeah. Si me pongo loco, se me pone loca. Yo nunca me enojo conmigo, se enoja. Yo no lloro, ella por mí llora. Ella por mí llora. Me pongo celoso, se pone celosa. Me desenfoco por mirar su boca. Me pongo tonto, ella me que. La tengo pegada a mi cuerpo Me olvido de todo lo que siento Con ella me prendo fuego Pero estoy metido en el juego Cada vez que la veo Me desespero, espero para ver su cuerpo déjame mi se su cuello Los momentos más bellos Son los que nosotros reconocemos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 É a z